Corrido, corrido. Y dicen Venimos haciendo carretera Y muchos viejos cabrones No como los que están aquí Otros cabrones, porque ustedes son cabrones En medio tesoro. Que las mujeres no lo hacemos Que tenemos que buscarnos un marido Y mantengan y estar en la casa Con los guachos y la verga Y que no se ríos para nada Pero yo Vine a cambiar la historia En el género de los corridos soy la primera mujer que empezó a componer correos a tú, por tú, con los hombres. Pero sobre todo con el respeto a, a los caballeros, porque hombres hay muchos. Aquí nada más tenemos puro caballero. Hoy están los caballeros y mis total, mis rancheros hermosos. Porque ¿saben qué? A veces no es la ropa que traigas. A veces no es el dinero que traigas. Es el corazón que tengas. Porque puedes ser el más millonario, sí, sí, sí, sí, sí. pero puedes ser en tu corazón el más mendigo que pueda Esta canción se llama La patrona del Corrido. Este es país. Por porque yo me compuse ese corrido porque yo vengo haciendo carretera, no quiero no vengo haciendo problemas. Oh, mm -hmm. De inferna, atrás porque tengo dando las altas, oiga, bueno, yo soy llena de esta y les digo eso, pensé que íbamos a tener llenísimo. Ni ver, que va a haber gente afuera, porque en Los Ángeles hicimos soldados, fuimos a Sacramento, hicimos soldados, y primera te llegaron para San José, California, íbamos a ser soldado, porque ya nos lo están avisando, que hace vender chungo de boletos, entonces aquí en Cochela, es Que en mi